que en esta ocasión eh, es una edición especial porque, bueno, lo estamos grabando en un día que es poco habitual que lo grabemos. Y, y bueno, hay un montón de cosas que queremos platicar. se Recordarán que estos últimos capítulos del podcast han sido dedicados a proyectos de archivo, a proyectos que tienen que ver con, eh, con los archivos audiovisuales en México. Hemos platicado con un par de cineastas que que sus documentales pues básicamente están hechos con material de archivo, algunos proyectos que están buscando rescatar eh, estos archivos. Y bueno, la, la, la, la, la idea surgió porque, pues por primera vez en la historia del de imcine de, de esta oh. institución que es la que debe procurar y, y, y fomentar el, el cine en México, por primera vez, eh, pues han dedicado una parte de, pues ya no digamos de su presupuesto, ¿no? Sino de todo lo que, de lo que involucra darle seguimiento a proyectos de archivo. Entonces, hay una cosa que esta administración se inventó, que se llama el Focine, que me parece una, una, un invento fantástico, porque han podido repartir, pues ahí algunos dinerillos, a muchos proyectos de toda índole, incluidos proyectos de archivo, que insisto, esto me parece fantástico y pues aquí tenemos a dos representantes de esta, esta área del imcine que, eh, que también es, es, es, es, esto, esto es eh, distinto pues a comparación con otras eh, con otras eh, administraciones pues está descentralizado ya nos contarán cómo anda el clima por allá pero bueno primero quiero saludar a el, el paladín del cine experimental tras de eh, tras Fronteras, maestro Bunt, ¿cómo anda ya en, en el en el Monterrey canadiense? Pues, eh, pues curiosamente, contrario al, al Monterrey mexicano, pues aquí está lloviendo bastante, eh, entonces pues toda la, toda la tarde ha estado llueve y llueve, lo cual es una es una maravilla. Porque ¿Quieres decir que allá sí hay agua? Allá sí hay agua, acá sí hay agua, entonces eh, pues está está bastante. <risa> Eh, lo, lo cual es un descanso ante la, los, los terribles días de calor que hemos tenido aquí pero pues bastante bien, bastante agradable y aquí en compañía de, de, de John Wayne y, y así se llama la gatita que estoy cuidando, entonces si, si ven que huyo de pronto okay. es, es porque pues ya está viejita y hay que, hay que apapacharla y cuidarla, pero estamos todos muy bien muy contentos también, muy contentos con, con nuestras invitadas del día, del día de hoy, porque sí, como dices, efectivamente, como, como el, el, el archivo es una de nuestras preocupaciones en el podcast y en general en, en el cinema el archivo es como parte, parte importante y, y, y, es, y es bien interesante que que lo que nos van a platicar justamente, porque pues bueno, es como el testimonio, ¿no? De, de nuestro paso por este punto azul que es eh, este planeta. Entonces, pues, pues a, a darle. Sí, sí, sí, nos, nos tiene muy contentos que, que aceptaran la invitación. Voy a dejar que ellas mismas nos cuenten sus títulos nobiliarios, porque la verdad es que no, no me los he aprendido, o digo, las, las conozco en el plan. Eh, eh, por, por supuesto profesional, personalmente Creo que creo que solo he platicado en vivo y en persona con Lucía hace muchos años en la pandemia Y Alejandra la conozco de la virtualidad Entonces, eh, Lucía Antares, Alejandra Velázquez, bienvenidas a Nada es Original ¿Cómo están? Gracias, Micha Efectivamente, este te salgo de viendo todavía las enchiladas potosinas Que platicamos andale, ya hace andale. una pandemia atrás <risas> Este, pero sí, bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Eh, mm. Me da mucho gusto estar aquí con, contigo, Micha, que te apreciamos mucho, eh, con, con el, el compañero de aventuras, yo también tengo algunos compañeros de aventuras que son los que las locuras siguen el rollo, la Alejandra también de repente nos seguimos el rollo. Antonio, mucho gusto. Y bueno, antes de ya seguirme con las credenciales, pues le, ahí a Alejandra también querrá saludar. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy ofendida estoy, Lucia, porque yo pensé que te ibas a decir que igual que... Antonio es el que le seguía la cura a sí, bueno, Michelle. Sí. Y, y dije, a Lucía, ahorita me va a dejar ver en la gloria porque va a decir que efectivamente yo soy lo mismo para ella, ¿no? La que la sonsaca y la que le sigue la cura. Sí. Entonces, este... Y, pues, y como sí, que lo dudó, ¿verdad? Como que lo dudó. No, dije, no pues es que dije, no, vamos como, a ver como que, que, que, que lo quería decir, pensé. pero que le, dio, le dio pena, le dio pena. Entonces, este, pues aquí no estábamos ¿no? Para esas cosas que falta de confianza y profesionalismo, este, muchas gracias, <risas> muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. No, pues nosotros más, más que contentos y agradecidos pues que, que, que se dieran tiempo de, de platicar con nosotros. Tengan, tomen en cuenta que nadie nos escucha. El única, la única persona que escucha todos los capítulos es la mamá de Antonio. Y eso es para <risas> fiscalizarlo, que, que no diga alguna mala palabra. Entonces, pues de ahí fuera, ustedes siéntanse libres pues de, de expresarse. Digo, sí las tenemos aquí en esta calidad de, de representantes del trabajo que están haciendo, pero más que nada, pues como, como ya lo decía Antonio, el, el archivo es una cosa que para el Ultracinema es, es fundamental, es fuente de donde los cineastas pueden abrevar, y nosotros desde el principio hemos eh, abogado, pues porque se les vea desde, desde otra forma, entonces por eso admiramos muchísimo lo que están haciendo, y, y bueno, pues quiero que nos, que nos platiquen un poquito eh, acerca de, de, de, esta, de esta situación, eh, es una... Eh, iba a decir, es una beca, no, más bien es como una especie de subsidio, ¿no? Es un... Eso es un subsidio. Uh -huh. que, que este es el segundo año que lo otorgan. Tuvimos aquí a, a Ezequiel Reyes, del Archivo Reyes, que este año uh -huh. se lo ganó, a uh -huh. Noyuli eh, Jonard, que también eh, del Archivo Dom, de Dominico Jonard fueron acreedores de este, de este apoyo, y tuvimos a Cristina. Eh, de Julio. Uh -huh. Uh -huh. a Priscila del canal 6 de Julio, que también nos contó, estuvo, estuvo fantástico. Entonces, son algunos simplemente, son algunos de los proyectos que este año apoyaron. Entonces, pues si quieren empezamos por ahí, que nos cuenten cómo, cómo surge este interés del por porque crean, de hecho, esa, decía yo, esta, esta área de vinculación regional y comunitaria es, es nueva, es de creación de esta administración, ni siquiera están en la Ciudad de México, están en Sonora, lo cual también le da un, un, un agregado porque... Pues sí, ¿no? Ahora sí que ahí empatamos un poquito. Nosotros somos eh, mil, eh, itinerantes, la, la itinerancia militante que el ultracinema, pues nos ha, ha, ha ayudado a, a expandir fronteras. Entonces, pues no sé, si quieren empezar por ahí, contarnos un poquito sobre, sobre este apoyo del FOSCINE para, para archivos. Si quieres, Micha, te platico un poquito del de, de contexto, como dices, de, de qué es lo que hacemos y, y cómo surge, y Ale, Ale ya podrá ahondar muchísimo más profundamente sobre pues, el perfil de, de, y la enorme diversidad de proyectos que, que ahorita están trabajando eh, con el apoyo de Focine eh, Te platico, la, así como ya en, la, en, la, en el lenguaje este, formal de, de la administración, nosotros somos la pertenecemos pertenecemos a la dirección de vinculación regional y comunitaria que es una dirección que empieza a, o que empieza a operar a partir de, de, de esta administración bajo pues bajo la ahora sí que la idea creativa de, de, de María Novaro que es nuestra directora general que pues tenía muy claro ¿no? que pues la descentralización desde el centro es compleja, es compleja. Entonces, pues qué mejor que, que tomar algunas como acciones que, eh, que hablaran como en, eh, ahora sí que en la, en lo, en la práctica de la descentralización. Entonces, por eso es que estamos nosotros acá desde, desde Sonora con todas las complejidades que eso implica, ¿No? Las complejidades desde administrativas de cómo te mando este archivo firmado. Hasta, hasta las reuniones y cómo nos conectamos. Y la verdad es que cuando, cuando toda esta virtualidad comenzó en la pandemia, nosotros ya traíamos un montón de, de anécdotas, ¿no? Con, con, con las llamadas Zoom, eh, con todas las reuniones por Zoom. Por, por, el horario, ¿no? También. Además, el horario, el horario es una locura. Sí. Estamos nosotras aquí con dos horas, dos horas más temprano. Entonces, pues de repente, las reuniones a las 10 de la mañana en Ciudad de México pues son las reuniones a las 8 de la mañana nuestras. Entonces... Eh, pero, pero, pero también digo, creo que para nosotros ha sido toda una experiencia y también para las, las y los compañeros en, en Ciudad de México, también los obliga como a flexibilizar, a entender, a empezar a ver el país como un, un universo eh, muy, muy amplio, ¿no? donde, donde efectivamente acá estamos de repente, el calor nos, eh, nos calienta literalmente la cabeza y no traemos, no traemos mente para... Para entrar a una reunión porque venimos todas acaloradas o este tema de, de las dos horas. Eh, y a nosotros también nos, nos, nos, nos mueve a, a plantear formas de, de, que, eh, que puedan eficientar la comunicación, que lo puedan permitir, a, hasta la misma barrera del, del lenguaje, del tono. De repente decimos, ah. eh, no estamos enojadas, ¿No? Es que sí, de repente <risas> lo hemos golpeado, ¿No? Pero entonces ha sido muy interesante eso, porque pues sí, querramos o no, todo eso permea en el trabajo y en la, en la perspectiva que buscamos. Entonces, eh, esta dirección, eh, eh, tenemos a, aquí a nuestro cargo dos convocatorias de FOCINE, que el FOCINE es el programa de fomento al cine mexicano, que surge a raíz de, de toda la revolución que se dio entre, entre 2019 y e 2020. Eh, es el programa que entra a, a, a, a sustituir de alguna forma los fideicomisos y a seguir fortaleciendo el cine, este consta de 13, de, se me fue, no pero si son 12 o 13, disculpen, se me trae una laguna mental. Eh, de tres vertientes, la vertiente de producción, la vertiente de exhibición y la vertiente de acervos. Y como dices, Micha, pues es la primera vez que se considera eh, el acervo y la preservación como parte ¿no? de un programa con tanto peso, porque bueno, además el que existe ese programa también habla de que, de que tiene que haber recursos a fuerzas para eso. ¿no? Entonces sí consolida bastante esta, esta, esta propuesta, esta visión. Eh, nosotros tenemos aquí la convocatoria o, o coordinamos desde acá la convocatoria de producción en colaboración con los estados, eh, que es una convocatoria enfocada a proyectos que tienen que tener su equipo creativo y su producción y... Y, y el peso tiene que estar desde una visión de, de, de, una, de las regiones del país y tenemos esta de, de acervos, ¿No? Que, eh, pues ya conforme les vayamos platicando, pues sí, es, es una, es una diversidad, este, increíble, ¿No? De, de proyectos y de acervos y archivos que no se, de los que no se había hablado, que no estaban realmente en el mapa o y que, y que porque, no es, porque trabajan en otras formas, los recursos que tienen son otros y, y lo que plantean es, es, es, es una forma distinta a la que se ha venido trabajando como en la, en la, en los, en la, en los, en los, en los como estos archivos institucionales. Entonces, bueno, esta, esta dirección tiene a cargo esas dos convocatorias de, de Focine y tiene a cargo otros programas como, como Polos Audiovisuales, que, que es un proyecto que tiene muchos años de formación a, a, a capacitación y formación audiovisual en los estados, como el ECAM, que es el estímulo de, de creadores para, para comunidades indígenas y afrodescendientes. Eh, trabajamos acá la, la, el área de, de fortalecimiento a proyectos de formación audiovisual comunitaria, que son todos estos proyectos que, que hacen formación desde una visión independiente, no institucional. Entonces, que también es un, es, ha, sido un, ha sido muy padre entrar en contacto, en conocimiento de, de estos proyectos que normalmente van de la mano, tanto con exhibición como con acervos, porque normalmente estos proyectos son proyectos que van generando un acervo eh, en, en la región donde se realizan, como por ejemplo lo es el mismo acervo de polos audiovisuales que desde el 2016 se este, ha estado realizando y representa uh, en, en los proyectos y los, y, los, y los cortos que se han grabado a raíz de este proyecto, pues son realmente un acervo, como lo son, por ejemplo, los, los talleres que organizan en diversos, en, eh, como, como parte de diversos este, eh, festivales, muestras, jornadas, pues lo que se produce ahí es, es, pasa a formar parte del acervo audiovisual de de esas comunidades. Entonces, un poco la, la, la intención y la perspectiva desde la que trabajamos en la eh, Jefatura de Acervo Regional, que está a cargo de, de Alejandra, es esa, ¿no? Es como darle, empezar a, a, a poner el reflector sobre estos, estos acervos que, que no son un acervo representado por una gran institución, pero que son igual de valiosos y que, y que hablan de una diversidad este, histórica, de una diversidad de comunidades, de cosmovisiones, de pensamientos. ¿no? Entonces eh, hacia allá va encaminado lo que es. E intentamos hacer con, haciendo marrometas, eh, este, también inter, aprendiendo a hablar el lenguaje administrativo y de, y pues de la burocracia, este, aprendiendo a, a navegarlo y, y a intentar como compaginar estas cosas, estas dos cosas, ¿no? ver, ver cómo qué estrategias armamos para, para, ir en el camino de la administración pública, pero también a través de esta ir fortaleciendo estas, estas visiones. Entonces, así como a resumidas cuentas es lo que, de lo que vamos. Eh, si quieres, Ale, tú y eh, platicarles ya en esta locura que fue entre 2019 y eh, 2020 armar eh, Focine pues se plantea desde un inicio que tiene que haber una vertiente de acervos, eh, que eh, para la directora general fue como, para María, más bien fue un, fue algo que era, era o era, ¿no? O sea, era algo que tenía que suceder y pues se le fue dando forma poco a poco, ¿no? Entonces, Alex, ¿quieres tú ahí retomar esta, esta travesía? Este, pues sí, no, Lucía dio muy buen, muy buenísima, este... Viaje por todo la, el, el contexto de, de la situación de la dirección y, de, y del trabajo que se hace desde acá. La convocatoria, como dice, desde el, desde el inicio de esta administración se tenía pensado en el trabajo con, con los acervos este, regionales. Este, desde una perspectiva descentralizada la dirección tiene este, sus oficinas en Sonora pero tenemos a eh, personas trabajando en el equipo en la Ciudad de México hasta, hasta hace poco en Guadalajara y en, y en Chiapas todavía tenemos gente también y ahorita pues en Sonora estamos en Catermosillo Ciudad Obregón a veces, entonces como dice Luciano debido a la virtualidad nosotros ya estábamos preparadas ya no la sabíamos lo que, este, lo que se tenía que hacer para mantener un contacto a la distancia, porque es lo que hemos estado haciendo desde que empezamos a trabajar aquí. Este, pero si recuerdan cuando pasó todo esto de este, inicios de la pandemia, eh, de cuando, cuando ocurrió la lamentable este, desaparición de, de, de los fideicomisos, pues se hicieron unas mesas para ver qué se iba a hacer, para que estaba ya empezando este, a planearse el focine, este, y se hizo una mesa sobre, específicamente sobre los acervos, sobre trabajo con acervos, desde de ahí se escucharon mucho las opiniones, este, las inquietudes, las preocupaciones que tenía en la comunidad archivística del país, que pues como tú sabes, Micha, y como Antonio me imagino también conoce, pues o sea, todos saben quiénes son todos, todos este, han estado trabajando, han estado en esa, en esa trinchera desde hace muchos años, este, y es una comunidad... Este, que trabaja con mucha pasión, ¿no? O sea, trabaja con... Porque no le quedaba de otra, no había un apoyo directamente a los archivos. Y eso es algo que siempre tuvimos en, en mente, ¿no? O sea, el, el apoyo económico a los archivos audiovisuales en el país no existía, ¿no? Y en Latinoamérica había un par nada más, si no me equivoco. Es la primera vez que, que existe en el país, este, un, que, que nosotras sepamos, ¿no? Que nosotras tengamos, porque es algo que, que, que estuvimos revisando, este, un apoyo, sobre todo, posgubernamental, pues, para, para los archivos audiovisuales y pensando en eso también y desde la perspectiva que, que, que intentamos nosotras como pues antes, antes que servidoras públicas Lucía es cineasta y yo soy este una simple mortal que disfruta del cine y disfruta de este de, de que las ciudadanos tengan el acceso a sus derechos este, como lo son la, el derecho a la cultura, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotras tratamos de, de manejar siempre que, que las convocatorias, tanto la de apoyo con este, colaboración con los estados, que se encarga principalmente Lucía y Acervos, que me encargo principalmente yo, pero, pero con la supervisión de Lucía y de Mónica Luna, nuestra directora de, de este, de, del área, este, siempre ha sido tener una visión que, que favorezca a, a, a una ejecución de los de los convocatorias que favorezca a las visiones de fuera de la Ciudad de México no o sea que que favorezca a, a, a dentro de lo posible a las personas que este, que sean nuevas en el, en, este, en esto de, de del archivo audiovisual en la preservación audiovisual y eso se puede ver en los resultados de la convocatoria del año pasado y de este año no el año pasado Antepasado, perdón, empezamos con todo el trabajo de, de conformación de los lineamientos de la convocatoria. No tuvimos vacaciones en diciembre, estuvimos el 24 de diciembre, 25, o sea, todos estos días trabajando para enviar los lineamientos. El año pasado fue igual porque los lineamientos sufrieron algunos cambios y revisiones, de acuerdo a los ceroes. la primera vez, ¿no? O sea, el año pasado fue la primera vez que existía el FOCINE y era la primera vez que existía un apoyo a hacer a CERVOS, a la conformación de acervos entonces, pues era, había, estábamos destinadas a, a, a cometer algunos errores, ¿no? Entonces, que nos, lo, nos fueron señalados por el Consejo de Evaluación, nos fueron señalados por la misma comunidad, por las mismas personas que obtuvieron los apoyos, tratamos de corregirlo, entonces, llevamos dos años trabajando y tomando nota en qué es lo que está funcionando en esta convocatoria, que tratamos de hacer... Eh, la más amigable. Yo creo, yo siento personalmente que la convocatoria de acervos es una convocatoria sumamente amigable, es una convocatoria que, a la que puede participar una persona de, que tenga la más mínima experiencia en conformación de archivos la, la, la, la, que tenga, este, es válida ya para, para poder participar en la convocatoria, porque lo que queremos es precisamente eso, ¿no? que, que la preservación de la memoria audiovisual del país. Este, y no únicamente la cinematográfica, sino la memoria audiovisual que incluye la cinematográfica, que incluye también la videográfica, que incluye este, los trabajos de, este, de, de otra índole, ¿no? como el Canal 6 de Julio, por ejemplo, es uno de esos proyectos ¿no? que no únicamente está incluyendo este trabajo cinematográfico en su, en su quehacer, o inclusive el, el mismo proyecto de Noyuli, que tiene este, otros soportes, no nada más el, el audiovisual en el, en el proyecto, entonces... Tratamos de hacerla de tal forma que fuera muy amigable, muy accesible eh, y por lo tanto eso ha generado también, ha complejizado un poquito la ejecución de la convocatoria, pero ha dado resultados muy bonitos porque es una convocatoria que tiene una enorme diversidad de personas que han participado y de personas que han obtenido el apoyo y de proyectos y de resultados. ¿no? Hacemos desde las personas que están realizando investigaciones, con formaciones de filmografías, catalogación, este, digitalización, remasterizaciones, hasta restauraciones de películas completas. Entonces este, hay una enorme diversidad en lo que se está realizando y eso nos, nos, nos tiene muy contentas. ¿no? Ha sido también un reto porque, pues, por lo mismo, la, la, la centralización no solamente existe porque se ejecuta desde el Estado y siempre ha sido así y sigue siendo, por más discursos que haya de descentralización, para mí es una, ya se convirtió en una buzzword, que muchas veces no significa nada tratamos de que no sea el caso con nosotras, pero también las personas actúan con mucha mentalidad descentralizada, este, entonces este, también ha sido un reto para las personas que participan, este, conformar sus proyectos de tal manera que se salgan de esa, de esa perspectiva centralizada, ¿no? entonces este, pues eso es como que el antecedente la, eh, la introducción a todo lo que estamos haciendo ya específicamente con, con Fusini Acervos, que llevamos dos años, este en total tenemos apoyados entre el año, el año pasado resultaron ganadores 14 proyectos, este año nuevos fueron este, 11 proyectos más 13 que, no, mentiras, 8 que venían del año pasado. Este, entonces esperamos que el año que entra crezca todavía más el número, porque yo siempre les digo a las personas que participan, pues este es dinero de ustedes, no o sea, no, es un, no es un dinero que que sea de, del gobierno, que se el hiciera, es dinero de la, del, del pueblo, es dinero de la, de la comunidad y que te tienen que aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues eso sería mi, mi introducción al tema. Y se nos acaba de ir se es, fue el hecho. De, de hecho, sí ha tenido dios de, de, de conexión, entonces, pues bueno, es... es... Uno, uno propone y la tecnología dispone. Así eh, es. Eh, pues pues ya, ya, nos, ya nos platicaron un poco, un poco los, los retos de, de, de esta descentralización que por supuesto yo creo que más de uno aplaudimos porque también en la de pronto en la región y de pronto en la, en la, en la, región noroeste del país, de pronto ha estado como muy castigada en, en sentido de, de, de, lo cultural, ¿no? Entonces, eh, eh, si, si, si alguien que nos está escuchando quisiera, quisiera acertarse a la, a la convocatoria, ¿hay, hay alguna, cuáles serían como los, los, en, en términos generales, como, como los lineamientos, eh, o, o, o, ¿O qué tipo de archivos eh, eh, están, o sea, se persigue ¿no? en este, en este caso, no? Pues, eh, estamos, como dice Ale, en el 2020 empezamos a trabajar en los lineamientos. Eh, hay lineamientos del 2000, los que se publicaron en el 2021. Ahorita están consultables los que se publicaron en 2022. Eh, ya se, eh, evidentemente, las convocatorias ya cerraron, pero lo, comento esto porque si hay alguien interesado en, en prepararse para el próximo año, puede ir consultando los lineamientos. O sea, si ustedes si se consultan los de este año, eh, con esa información, aunque van a sufrir modificaciones, van a ser mínimas. Van a, van a poder operar este eh, sin ningún problema. Ahorita uh -huh. les, les platica más de, sobre el perfil de los proyectos, pero sí quería como eh, comentar esto que en la parte como de administrativa y de planeación se pueden consultar. Uh -huh. eh, tiene que ser una persona física eh, o una persona moral, pero bueno sí sí tiene que ser una persona que tenga cierto nivel, cierto cierto cierta experiencia, aunque sea mínima en uh -huh. los acervos. O sea, que sí, sí tiene que tenerla y bueno, y, y preferentemente esté acompañada de, de un equipo que, que le dé solidez. Y la otra cosa que es importante comentar es que eh, el Incine no selecciona los proyectos ganadores. Uh -huh. eh, quien selecciona, el lo que hace es recibe la, la las, las, los proyectos que quieren participar, hace una revisión este, como de los requisitos y, entre, y, a, y, y convoca a un consejo de evaluación que es un consejo integrado por... Eh, personas que tienen experiencia en esto y que se han especializado en esto. micha ha sido también ya, ha sido parte también de, de, de consejos. Entonces ese consejo es el que decide, el que evalúa, el que revisa. Y, y con sus recomendaciones que son vinculantes, pues nosotras este, procedemos, pero sí, sí es importante eso, ¿no? Que sí, ha, que hay, hay, se han establecido mecanismos para asegurarse de que los, por eso es que yo creo que también ha habido mucha diversidad en los proyectos que han entrado, eh, muchísima, o sea, yo preparándome un poco para, para la plática, hice una, una, una me, me fui en el histórico de la convocatoria y la verdad es que sí me sigo sorprendiendo lo, lo diversos que son este, los proyectos. Y, y bueno, eh, hay charlas, hay videos acerca de, de, de, de, de la convocatoria para para cómo almarla, hay, hay correos donde estamos como atentas para para esto, o sea, estamos organizando actividades que que más adelante ya poder, les platicaremos eh, para fortalecer también a las personas y proyectos que quieran entrar. Pero pero bueno, me gustaría que Ale platicara justamente de esto, ¿no? De qué tipo de proyectos son los que entran porque sí me ha parecido muy interesante. Es creen, yo la verdad es algo que compartimos Ale y yo, que es una convocatoria, además de amable, que permite mucha diversidad y que permite como que, la, que, el, que, la, la, la, lo, que lo plural de los acervos eh, tenga oportunidad de ser dentro de este apoyo, ¿no? Por eso es que hay de, de todo tipo, ¿no? Desde, los, de, desde lo que sentimos... Que se escucha como acervos que sería como la preservación de los rollos mismos, que es como hacia donde va normalmente cuando nos dicen eso, hasta la, hasta la investigación, catalogación, conformación, recopilación, muchísimas cosas. Ale, no sé si tú puedas ahondar más en, en este perfil. Sí, de, este, de hecho lo, lo que dices es, es este, justo lo que comentábamos también ahorita, no es una convocatoria súper amigable que favorece mucho la diversidad porque... Este, puede participar cualquier persona física o moral, o moral de derecho público, también eso es muy importante, es una de las dos convocatorias de Focine dos, si no me equivoco son las únicas, que puede participar una este, persona moral de derecho público, que es una institución pública, ¿no? que por lo general a, aplican instituciones culturales. ¿no? Este, en el caso de la persona física y la persona moral, es necesario que haya algo, por más mínimo que sea, de experiencia, en el que hacer cinematográfico, preferentemente en la preservación este audiovisual, que puede ser este no o sea, de que ejercicios de, de preservación, talleres, este alguna experiencia que se tenga. Este, una vez que ya pues existe ese ese perfil Tienes que contar con un proyecto para este, la preservación audiovisual, que puede ser, como dice Lucía, cualquier parte, y como lo establecemos en la convocatoria, cualquier parte del proceso de preservación, que si buscan un poquito y se asesoran en, la, en personas que sean mucho más este, letradas que yo, pues el, la preservación este, audiovisual va desde la investigación, es decir, hay, han participado proyectos que dicen, yo lo que quiero es este, investigar y conocer qué se ha producido en mi región, en mi estado, ¿no? o qué se ha producido sobre este el cine o sobre este tema particularmente. ¿no? Entonces, eso ya pues forma parte del proceso de la preservación de la memoria porque es una manera de, este, de localizar los materiales, de localizar... Sino físicamente por lo menos conocer qué es lo que se ha producido y generar una filmografía, ¿no? Entonces eso ya puede formar un proyecto, ¿no? Otro puede ser de que ya cuento con una, un listado de la filmografía de lo que se ha producido este, audiovisualmente en, en mi región o en mi estado y lo que quiero ahora es hacer una catalogación que es un poquito más, más profundo y que este... Puedo no contar con un acervo ya físico, con archivo ya físico. Eh, otra puede ser personas que dicen, pues yo este, me encontré unos, unas, este, o me heredaron unas cintas este, de cine que yo sé que son material audiovisual. Lo que quiero hacer es hacer un diagnóstico de cómo se encuentran. Para eso este, necesito tanto dinero y tantas personas que me van a ayudar que están preparadas de esta manera, tienen estos perfiles. Eso puede ser otro proyecto. Como les digo, o sea, podríamos estar todo el tiempo que tengan aquí disponible para hablar de qué se puede convertir en un proyecto para la convocatoria de acervos si lo saben justi justificar bien puede entrar casi cualquier cosa este, pero tiene que estar muy bien este, eh, pues planteado, no, justificado entonces hay proyectos que van allá más a lo, eh, a lo que consideramos como habitualmente podría pensar alguien que es la preservación que es, tengo una película que tiene ciertos problemas de deterioro ya tengo este material este filmográfico que está presentando signos de, de deterioro que este, eh, ya tiene hongos o ya tiene este está bien agrado cosas así entonces necesitamos hacer una intervención necesitamos rescatarlo o pueden decir bueno conozco un lugar donde hay materiales audiovisuales que están abandonados que no están siendo cuidados que están en condiciones que no son apropiadas necesitamos rescatarlo entonces hay muchas maneras en las que se puede participar. Podríamos hablar de lo que se ha hecho ya en los proyectos que han, que han obtenido el apoyo. Como les digo, han, habido, han, han entrado proyectos que están haciendo trabajo de investigación. Este año hay un proyecto específicamente que está haciendo un trabajo de investigación y de, este, de detección de mapeo de qué, qué proye proyectos se, audiovisuales se han producido en, en el estado de Chiapas. Este, qué realizadores hay haciendo este trabajo audiovisual en Chiapas y ha habido en, en, en, todo este, en todo el tiempo o hay proyectos que dicen, no, nosotros ya tenemos localizados en el caso, por ejemplo, del proyecto de, este, de comunicación indígena que tienen localizados tres archivos ya específicos que necesitan intervenir, que necesitan limpiar, digitalizar entonces, este, hay películas que se han restaurado el año pasado, por ejemplo, se restauró la película de las mujeres Pantera este, y ese, este año está seleccionada en un festival de cine, por ejemplo, ¿no? entonces hay una gran diversidad de proyectos hay varios proyectos que son este, realizados por hijos de cineastas que lo que quieren es hacer una intervención para la preservación eh, del material que, que dejó que dejó su, este, que le dejaron de herencia, en el caso de No Yuli es uno de ellos que estuvo ya pues, con ustedes, ya platicaron a mí me gusta mucho ese proyecto por lo mismo, porque es un proyecto este pues hecho desde, desde todo el cariño del mundo y hecho también por una persona que, o sea, me dice, yo tengo trabajo audiovisual, yo le ayudaba a mi papá, o sea, yo, yo me acuerdo, y dice cuando estaba niña, que le ayudaba en ciertas cosas, cuando hacía las producciones, y ahí, ahí su, su cuata, su gemela, este, que pues ahora lo que quiero es rescatar ese material, ¿no? O sea, saber dónde está, que todo se ha hecho, todos este, los materiales, las películas, pero también es muy importante porque pues no, Yuli... Nunca había hecho un trabajo de, de acervos, ¿no? nunca había o, este, optado por, por recibir un apoyo del INCINE, por ejemplo. Entonces, así como ella y muchas personas en, en las convocatorias de estos dos años, que, o sea, que nunca se les hubiera ocurrido este, participar en una convocatoria para recibir apoyo del, del gobierno, en, en, porque no existía un apoyo para acervos, pues o sea, habían estado trabajando en algo similar, ¿no?, producción, o sea, talleres de producción o apoyos para producción, pero no específicamente para, para preservación. Entonces, lo que ha generado, y eso es algo que nos, nos han comentado otras personas de la comunidad que están muy contentas al respecto, es que está entrando nueva perso nuevas personas a la comunidad archivística. Entonces, los, los, la comunidad archivística, pues, eran las mismas personas que ya nos conocemos y que, que pues, le echamos muchas ganas, pero, pues, se acaban los temas de conversación, ya se lo saben, ahora que va a entrar sangre nueva, pues dice, ya tenemos mucho más cosas que hacer, o sea, tenemos muchos más materiales, tenemos más personas a las que podemos este, ayudarles, ¿no? O sea, se está enriqueciendo también la comunidad misma. Entonces, este, eso es algo que a nosotros nos da mucho gusto, además de la diversidad de los proyectos que se han que sean, este, favorecido de, de esta convocatoria, los resultados que se han obtenido, pues es eso, ¿no? Que creemos que se están generando este, nuevos caminos, ¿no? En, en, en el quehacer archivístico este, del país y que pues que nosotros estamos trabajando para que no nada más se O sea, que se, también desde el año este, pasado antepasado pasado estamos realizando este no, Lucía, antepasado, ¿no? Estamos realizando... Desde el 2020. Talleres. Desde el 2020 estamos realizando talleres de conformación de acervos regionales, un en principio este, enfocados a, a enlaces institucionales, pero ya desde el año pasado empezamos a abrirlo a miembros de la comunidad este, audiovisual, ¿no? Entonces, así como eso, queremos seguir este año este, con más actividades para que pues, haya más personas y cualquier persona que esté interesada en participar en la convocatoria, es lo que bueno que nos pueden escribir, a los correos que, que están en la página de la convocatoria, a llamar también y les voy a atender yo seguramente. Entonces lo que les digo siempre es, yo te recomiendo que leas los la, lineamientos más recientes que este, que este año pues, salieron a principios del año, la convocatoria más reciente y, este, y, y ya con eso te des una idea de cómo está más o menos este, la conformación del proyecto. Lo que pedimos del proyecto es igual. El año pasado a este año es, es lo mismo lo que estamos pidiendo, ¿no? Que el, el, el mero Chucky pues es la descripción del proyecto, ¿no? ¿Cómo lo vas a defender? Ya la demás documentación, ya ciertas reglas de operación es lo que va a ir cambiando. Pero esencialmente el proyecto y lo que, lo que te va a dar el apoyo es pues, que tengas tu documentación al día y correcta. Que eso es algo que a nosotros nos ata por completo, ¿no? Si tú no tienes tu documentación que te pedimos, pues no, no hay manera por mejor que sea tu proyecto, por más valioso que sea, por más que nos duela el alma porque nos ha pasado ya, pues no lo vamos a poder apoyar, no vamos a poder ni siquiera pasar a evaluación, pero, este, pero lo que se pide del proyecto en sí... O a sea, los elementos del proyecto, de, de que, que, en qué está enfocado, cuánto dinero vas a necesitar, en qué lo vas a invertir, en qué, cuál es tu equipo, qué acervo vas a intervenir y cuál va a ser tu resultado. Ese es lo mismo el año pasado que este año en los lineamientos. ¿no? Entonces, yo les recomiendo que vayan viendo eso, vayan armando sus proyectos. Cualquier duda, nosotros estamos ahí para dar asesorías. Les juro que terminamos ayudando muchísimo a muchos proyectos. este a resolverles dudas de qué pueden agregar en sus, en sus este, metas, qué no pueden agregar, qué pueden intervenir, qué no. Entonces, si lo van a hacer, yo les recomiendo que empiecen lo antes posible, porque pues al, a la mera hora que cierra la convocatoria, estamos sumamente saturadas. Entonces, no sé, es físicamente imposible atender a tantas solicitudes, este, pero hacemos lo que podemos. Entonces, eh, eso sería ¿no? la recomendación que... que que vayan viendo los lineamientos, que vayan armando sus proyectos, este, y si tienen materiales o una investigación sobre enfocado a la preservación, pues es, es muy probable que puedan participar. Yo lo que les digo es, o sea, tú pregunta, este, si no está prohibido es muy probable que esté permitido, pero pregunta, entonces este, pues nada, pierdes, ¿no? O sea, yo no te voy a cobrar por preguntarme algo, ¿no? Aquí, a mí me gustaría aquí hacer como eh, algo que, me, que, que, que mencionó Ale y como ligarlo a, a otra idea, que es que esta convocatoria eh, desde, la, desde que se publicó está abierta a eh, personas, eh, a instancias culturales estatales, ¿no? o sea, particularmente los institutos de, de cultura, secretarías, consejos de cultura porque sí es parte, o sea que viene acompañando toda esta, todo esta, esta, este esfuerzo que hemos, que comenzamos en 2020 de, de formación, capacitación y pues no sé si la palabra sea concientización o voladiza eh, eh, acerca de cómo como llevar a la reflexión a las personas encargadas del área eh, Cinematográfica, audiovisual, cultural, porque la realidad es que no en todas las instancias culturales hay un área de, de, de audiovisual, que es lo que, que sería lo ideal y, y hacia donde buscamos motivarlos, pero para que, para que estas, estas, estas instancias como comiencen a ver el, el audiovisual como patrimonio cultural. O sea, porque eh, hay una tendencia ¿no? hacia hacia, hacia otro tipo de, de, de expresiones culturales sumamente válidas, por supuesto, pero se tiende a, a no ver, a no ver esta, esta audiovisual como, como parte de la memoria cultural y además un poco también como tienden a, a, a catalogar audiovisual como contemporáneo, moderno, y por lo tanto no hay que, no tiene necesidad de preservarse. Pero hablamos de, de, de, de de, de archivos que, que de, y además de comunidades que no, no son iguales cinco años atrás, 10 años atrás. Y tenemos, y hay muchísimo material en las, en hogares, en, en, en, en, en, en computadoras de periodistas, en, en, en, en, en, en, en casas de gente que le gusta la fotografía, el video. Y creo que ahí es donde quisiéramos como empezar a voltear a ver. O sea, un poco la intención es esa, es, es buscar que desde una política pública, pues de, de dentro de medicina pero también gestar y, y, y, y ayudar a empujar hacia allá, eh, que, que, que cada estado pueda empezar a ver eso. Y también que las mismas, la misma comunidad empiece a reconocer sus archivos, sus materiales como un acervo. A mí, me, a mí por ejemplo, yo eh, tengo muy presente un, un amigo, colega, también creador que, que platica, él, él es de un pueblito muy, muy chiquito, eh, aquí, bueno, no sé si decirlo, porque de una comunidad chiquita que se llama Fundición, en el sur de Sonora, y eh, él, él, él prestaba películas, él siempre le gustaba el cine a él y a sus hermanos, entonces te, tenían películas, y la gente de alrededor de Fundición iba y le pedía, eh, le rentaba, no las películas, de repente él se convirtió a sus 12, 10 años en el videocentro de la comunidad, ¿no? porque no por supuesto que no lo había, entonces tiene muchos, tiene mucha película así, pero también tiene materiales que él, que él grababa con, con, con, con su familia. Entonces, o sea, empezar a, o sea, y como que cuando platicó con él, no, no había él captado como, que es un acervo al final de cuentas lo que él tiene, o sea, es, es, y es importante que se, que, que no nada más la historia alrededor de, lo que representó él y su, y su video centro, de, donde a través de la ventana de su cuarto él hacía la negociación de la renta, sino lo que representa como, como parte de la memoria en, el, en su comunidad. Pues, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, como eh, para nosotros es bien padre cuando nos llegan ese tipo de proyectos eh, donde de repente es, es alguien eh, o un, un colectivo, un grupo de personas que, tenía, que tiene mucho material y se dan cuenta de que hay que darle forma, hay que estructurarlo para su conservación ¿no? Y, pa y no nada más para la conservación, porque esa es una parte, sino sobre todo para que los materiales puedan tener, los pueda accesar el resto de la, de la comunidad. Eh, creo que eso es como lo más, al final de cuentas, es a lo que, a lo que buscamos llegar, ¿no? que podamos acceder, eh, que, que estén los medios que nos permitan ver esos, ver esos, eh, eh, traen contacto con esos archivos y, y y pues que sigan estando en, en, en, en, nuestra, en nuestra cosmovisión presente, ¿no? Creo que hacia allá, hacia allá va, va, hacia donde que intentamos caminar, ¿no? O sea, a veces mejor que otras, pero, pero pues para allá intentamos caminar. Oigan, pues está, está maravilloso. Antes de que se me fuera el internet, ya afortunadamente ya regresé para escuchar bien todo esto, eh, me... me y, y sumado pues a lo que, a lo que han comentado, me, o sea, me, me parece que esta es una labor titánica y que afortunadamente se, están, se está abriendo todo el, el panorama pues para poder tomar en cuenta justo esta diversidad, ¿no? Porque bueno, en Ultracinema sí nos hemos dado cuenta de, de, de que esta, esta problemática, digo yo de entrada, mi, mi formación como archivista audiovisual, pues bueno, Sí, regresé después de, de, de aprender un montón de cosas en el extranjero, pues con la novedad de que acá en México estas cositas de repente no, no estaban tan, tan... Digo, los propios cineastas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios cineastas de, de, de, de, de consagrados y preguntarles, oiga, ¿y, ¿y dónde están sus películas, no? Sí, y pues realmente... Muy pocos, o prácticamente nadie sabía qué había pasado con las copias de sus películas, digamos los materiales originales, copias en 35, no, no, digo, todos las tenían en DVDs o en algún formato casero, pero realmente eh, contados con los dedos de las manos, te podían decir, ah, pues yo tengo una copia ahí debajo de mi cama. Y el, la experiencia de trabajar en la, en la cineteca y en la filmoteca también me, me hizo ver que de repente, el, desafortunadamente, desde, el, desde las instituciones, Siempre se ha priorizado el, el cine que los, los dirigentes, que las autoridades de, de ese momento piensan que sí es cine. Todo lo demás no les importa un pepino, digo. O sea, se, se tocó la fundación de Archivo Memoria en la Cineteca y en ese momento el cine casero sí era considerado cine. Antes no, y después pues tampoco, ¿no? O sea, entonces, esto, este proyecto está tan, tan... No es por echarle cebollazos ni por qué estén aquí, pero me parece genial que, que esté pensado para poder tener una libertad eh, tan grande como, lo, como puede haber proyectos, o sea, que no haya, que no, que no. Eh, el hecho, por ejemplo, de que no sean ustedes las que con su dedo flamígero, como había sido antes, ¿no? O sea, antes se, se jugaba mucho a esto de, ¡ay, pues es mi amigo! Y la vez pasada le tocó a él ser este, jurado y, y me dio chance, entonces le voy a dar chance de que ahora el, el Foprocine, o yo qué sé, el fondo, le toque a él, y eso ahora está maravilloso porque... Hay, hay una transparencia que no hab, no que yo siento que no había habido antes no o sé sea, porque no son ustedes no es Alejandra ni Lucía diciendo a este proyecto me encanta sí le vamos a dar todo y, y más ni tampoco es, le vamos a quitar porque el tipo me cae gordo no este, no sé porque me invitó a su podcast y no me dejó hablar entonces este eso está o sea hace las cosas mucho más transparentes y, uh -huh. y mucho más diversas no porque ya lo dijeron o sea lo dijeron ustedes muy bien me alegra mucho pues que que, que, que haya toda esta apertura total, porque sí, o sea, justo, no, no, nosotros en Ultracinema, desde, yo, yo sí como mosquita me estaba frotando las manos desde que salió, pero bueno, por diversas circunstancias no hemos podido aplicar, pero esta la tercera es la vencida, porque ahí, este, digamos, está, está maravilloso, y, y justo un poco la idea también de, de, de invitar a los, a los proyectos a que, que vinieran al podcast, invitarlas a ustedes, es pues que la... la Nunca antes, que les quede claro que nunca antes había habido un apoyo para, para los acervos Ajá. y es importante que la gente aplique. A lo mejor Ajá. no se le... Por alguna... Digo, ya, ya ustedes... Aparte, no solo eso, no solo es tra, tra, trabajar, no están trabajando ustedes para, para poder repartir los dineros como, como mejor pueda ser, pueda sino además ustedes son intérpretes de los burócratas de Hacienda, porque no, no, no, ni siquiera es que ustedes sean... Eh, o sea, no es que tengan el dinero ahí en su cartera y se los den. Ustedes tienen que a su vez, de alguna forma, traducir todo esto en términos, pues vamos a decirlo, artísticos, cinematográficos, traducírselo a su oscuro y, y, y, y, y, no sé, su lenguaje para que entiendan por qué decidieron apoyar a tal o cual, o por, no sé. Entonces, aparte de toda la chamba que es coordinar, es traducírselo a estos señores que son los que finalmente les... les al final eh, deciden el, el, lo de los dineros y toda esta burocracia, pues bueno, sí, sí es, este, es exhaustivamente desesperante y de repente te puedes decir, ya me bajo del barco, porque son 50 mil millones de formas que tiene uno que llenar, pero que les quede claro que, pues bueno, en realidad no es por capricho de la dirección ni de, de, de nadie en el es, son las fórmulas pues, que, que el gobierno exige. Y, y te tiene que costar algo, ¿no? O sea, yo sé que te, te va a costar tu esfuerzo llevar tu proyecto, pero pues bueno, no, no, no nomás porque digas, por tu linda cara, no nomás te lo van a dar. Y sí, este, digamos, esas son las reglas, hay que jugar con esas reglas, pero hay que jugar, o sea, sí es importante que, que nos escuche por ahí, que tenga proyectos relacionados con, con los archivos. Ya vieron, o sea, el maestro Bunt que tiene la, la película de su, de su tío, donde lo grabó de chiquito, pues bueno, igual puede plantear un proyecto para... <risa> junto con eso este, Rescatar las, las películas que tiene guardadas En la caja de zapatos de su abuelita Que le dio y que nunca ha visto Entonces por ahí puede, pueden ustedes Acercarse ya, ya La verdad es que, insisto, no es porque estén aquí Pero sí son, sí son Personas muy accesibles y, y porque lo que quieren es justamente Que, esta, que este a, a, apoyo siga Sabemos que acá en México Desafortunadamente las cosas se manejan seccionalmente y, y bueno, cuando cambie el sexenio, cuando María Novaro deje de ser la, la directora del IMCINE, no sabemos con, con quién venga, con qué ideas vengan. Entonces hay que aprovechar ahorita y hay que aprovechar con, de manera que los que lleguen en el futuro digan, eh, no, pues vamos a dejar a María porque lo está haciendo bien, o vamos a dejar al menos estos proyectos porque están funcionando, ¿no? Porque hay una diversidad, porque sí. hay una diversidad de, de, de producciones, ¿no? O sea, aquí, aquí en, en, en, en el podcast hemos entrevistado muchísima gente cuyas películas están, han sido creadas a partir de archivos, que esa es la, la, una de las cosas que nos interesa muchísimo, ¿no? que los archivos sean vistos no solo como, como una carga pesada que tienen que tener las, las autoridades o los proyectos. Digo, sí, no, mantener un archivo no es, no es sencillo. De hecho, a veces, el, el, estoy seguro que muchas personas les dirán eh, los proyectos apoyados, ¡ay, pues es que lo que me dieron apenas y, apenas y para arrancar! Pero, pues... ¿Pero es Chile y a Lejos o no, Maestro? Lo veo muy callado. Sí, está impactado, la verdad. No, la, la, la, la gatita, la, la, la, la gatita. Sí, la, la, la verdad, <risa> nunca da la lata, pero ahora ha dado lata y no la quiero sacar porque está lloviendo, entonces ya. Es, difícil, es difícil convencer, es más fácil vencer convencer a Hacienda de pronto, ¿no? Este, <risa> es más fácil a aplicar a Focine que la cartita agarre ya, la ya, onda ya, de todo. Sí, ahorita ya se, se, se alivia, ¿no? Oigan, a, a, a mí me gustaría que, que nos puedan platicar porque este proyecto de, del videocentro de, de fundición me parece extraordinario <risa> y súper entrañable. ¿Cuál ha sido o, o cuáles han sido algunos de los proyectos que más les han sorprendido de, de decir, bueno, es que esto ni siquiera sabíamos que existía, o este proyecto estaba interesantísimo por lo, por lo extraño. No sé si nos pudieran comentar algo acerca de esto. Tú, Lucía, este yo tengo una, una son mis criaturas no todos los proyectos porque yo los desde el primer correo que mandan hasta cuando entregan el informe final pues ahí estoy no o sea entonces primero Lucía no si quieres tú le, si quieres tú a ver si como dices son, yo soy la tía tú eres la mamá pues a ver del año del año pasado ¿qué, qué podría decir a mí me gustaron mucho por ejemplo el proyecto de este de memoria audiovisual tamix me gusta muchísimo este se me hace un proyecto que inclusive la manera en la que está planteado que es un proyecto de, de archivo audiovisual comunitario de una comunidad este eh, de la sierra de la sierra Muxe, este mije no mucho es otra comunidad perdón de la sierra mije mije no sé cómo se pronuncia perdónenme este soy una yori cualquiera entonces este yori es la persona que no pertenece a una comunidad indígena, de acuerdo aquí a, a, a los yaquis, ¿no, Lucía? Uh -huh. este, sí. Entonces, soy una yori, perdónenme si lo pronunció mal, Este, pero es, está muy bonito el proyecto porque son las, eh, los materiales audiovisuales que hacía la misma comunidad para informar sobre lo que pasaba en la comunidad, ¿no? O sea, todos los videos de las fiestas patronales, los videos de eventos que tenía la comunidad, pero la manera en la que está planteado el proyecto es sumamente respetuosa de las personas que estuvieron en esos materiales, que estuvieron en esas, en esas películas caseras, películas comunitarias, este y respetuosa con quienes les sobrevivieron, ¿no? Porque en algunos casos son personas que ya no están entre nosotros, entonces es un proyecto que me gusta mucho, que está muy bien presentado, el proyecto de comunicación indígena de este de, de Ojo de Agua y también claro. se me hace un proyecto muy muy bonito, que es un proyecto de, de, de rescate de tres archivos audiovisuales en, en también en, en este en Oaxaca. Este... El rescate de cine de luchadoras también, a mí me parece. El rescate de cine de luchadoras, ajá. Que ahorita lo comentamos, ¿no? La, la Mujeres Pantera que fue pues, restaurada la película. Es un proyecto muy, muy, muy bien presentado también. Porque no solamente es, ah, voy a restaurar esta película porque sí. No, es esta película, es importante ¿por porque dentro del mismo género del cine de luchadores es, es, una, es una pieza poco común. Porque se enfocaba en, en personajes femeninos, porque tenía otro enfoque. Entonces. Este, y porque también es una, es una, tiene una perspectiva de género, ¿no? El proyecto está presentado también con una perspectiva de género y eso es algo que también nos pareció muy importante. A nosotras que lo vimos, pues nos encantó, ya el Consejo de Evaluación pues también tuvo sus comentarios muy similares al respecto. Este, a mí me gusta muchísimo este, el, el, también el proyecto de, de Noyuli, este, me, me, me, por lo que les comentaba, no es un proyecto hecho con, con muchísimo corazón, es un proyecto inclusive que ha sido todo un proceso de sanación para, para la hija del cineasta y que se ha visto reflejado ¿no? en la manera en la que ella lo cuenta en la manera en los, en los resultados que entregó. En este, uno de los resultados que tienen que entregar todos los proyectos es un video de máximo 10 minutos. Ya me lo digo como un... Lo recito porque siempre se los estoy diciendo ¿no? a los que, para los que quieren participar. En los que hablan de su experiencia de la ejecución del proyecto. Entonces, el, eh, esperamos que algún día podamos compartir esos videos porque son muy valiosos, la verdad. Este, y eh, el de ese proyecto de Anu a también este, se me hace muy, muy valioso. El otro, otro que a mí también siempre me ha gustado, eh, por lo que representa, es el de Canal 6 de Julio. Porque, el Canal 6 de Julio porque, que seguía. Eh, eh, ah, y justamente ahorita, le hace ratito decía, bueno, o sea en el caso de Canal 6 de Julio es particular porque no, no es una eh, obra cinematográfica como, como se conoce, como se percibe normalmente. Pero el, el, el, lo que representa, lo que, lo que salvaguarda ese acervo me parece que es, es o sea, es, es, es clave, ¿No? Para la historia de las contraculturas, para la historia de los movimientos. Eh, entonces yo, acá no sé si Julio, y además me parece, personalmente, poder de alguna forma estar este, como relacionados eh, con lo que ha representado ese acervo a me parece pues, muy padre, ¿No? Ahorita yeah. los, los proyectos de este, de este año pues van, a, apenas estamos, pues estamos como en la primera etapa de ejecución, eh, arrancando la primera etapa de ejecución. Hay proyectos que vienen, eso no lo hemos comentado, pero eh, una de las cosas que tiene esta Focine es que son proyectos de, de pueden ser proyectos de un, a ejecutarse en un año o proyectos a ejecutarse a dos o tres años. Uh -huh. Entonces eso también es importante porque eh, bueno, no todas las convocatorias tienen esa cualidad, hay unas uh -huh. que sí, pero, pero esta sí es importante porque permite ir consolidando más el proyecto, permite proyectos de mediano, de mediano, largo alcance, entonces creo que sí, eso también, también es súper es, es importante. Otra cosa que también es importante y creo que... Es un gran tema, pero no está de más mencionarla. Es el tema de que los proyectos tienen que tener eh, los derechos en orden. La verdad es que sí, pues como respondemos a, a, a, a toda, pues a, a, a, a, pues a la, la función pública, al, al gobierno, pues sí. Eh, sí ha sido un tema, sobre todo porque justo como, como el tema de los acervos, de los archivos, es un, es un tema que no, sobre, no se, ha, no se ha, no ha permeado realmente en la discusión el tema de los derechos de, de autor, patrimoniales, este, es, es complejo. Entonces hay muchos acervos que están huérfanitos, huerfan, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, o, o, no tiene, o no queda claro, unos derechos están acá, otros derechos están acá. Entonces, creo que ese es un, esa es una parte que, que, que estamos buscando, cómo acompañarla, ¿no? De, de, en el camino de cocine se tiene que también hablar de, de todo este tema de derechos, porque pues sí, es, es muy importante. Y, y también de repente es, es, y no nada más para nosotras, para los mismos consejos de repente resulta importante, bueno, el peso histórico que tiene un acervo eh, se pone de repente en la balanza con el tema de derechos, pues, ¿no? Y, y, y hacia dónde se tendría que inclinar, que es una discusión que tiene que darse en la comunidad de acervos, en la comunidad audiovisual, y que acorde a eso, pues también tendría que ir permeando, ¿no? Este, hacia, hacia las políticas públicas, pero pues sí, sí es un tema este, que, que, que es importante ¿no? a la hora de participar en FUSIN. Sí, este, y, y, y eso ahorita que lo comentabas, micha también es muy importante que, pues, que sepan que, que sí, o sea, nosotras no elegimos a los proyectos, los conocemos, hay algunos proyectos que han aplicado y pues este, el Consejo de eh, pues no, no los recomendó porque también hay que tomar en cuenta que este, este, esta convocatoria tiene un recurso de 5 de millones de pesos, entonces, ¿qué más quisiéramos que apoyar a todos? Pero pues hay un límite en, en lo que se puede hacer. Entonces, eh, afortunadamente ha, ha resultado en, en diversidad de, de visiones, en proyectos que en su mayoría son de fuera de la Ciudad de México, en proyectos que tienen temáticas muy peculiares, que tienen a, a, detrás a un equipo de, de personas nuevas en, este, en estos procesos, personas... Este, a veces, algunas veces jóvenes, personas algunas veces que, no, que nunca habían participado en una convocatoria de gobierno, o a veces también como este año, como dice Lucía, pues apenas estamos empezando a trabajar con estos proyectos, sin embargo, pues hay algunos que ya tenemos mucha esperanza, todos son mucha esperanza, pero hay muchos proyectos que a mí personalmente me interesan por ya cuestiones 100% personales, a mí me, me entusiasma mucho este, el trabajo que... que que plantea eh, el, el proyecto de, de cine documental de Querétano, porque a mí me gusta mucho el cine documental. Entonces, este por ejemplo, ese proyecto, yo, yo le estoy pues, siguiendo mucho la pista, a ver cómo, cómo va. Este, este año también, el año pasado, tanto el proyecto de Dominique eh, Jonard como el del Canal 6 de Julio tuvieron apoyo también. En otros enfoques de, de sus archivos, este año continuaron con, una, con proyectos distintos, interviniendo el mismo archivo, pero con proyectos distintos, obtuvieron el apoyo también este año. Esa es una particularidad también que tienen, ¿no? Así bien el, a la convocatoria pueden aplicar directamente para obtener el apoyo dos o tres años, no más uno, en el año pasado, el canal 6 de julio eh, y no Noyulia aplicaron este, y obtuvieron el apoyo y este año volvieron a aplicar volvieron a pasar por el proceso de evaluación y volvieron a obtener el apoyo con proyectos esencialmente distintos, pero con el mismo archivo. Este, entonces, este, eso también es, es muy importante, pues que lo sepan, que hay cómo, cómo dar continuidad a estos proyectos, porque lo que queremos es que no sea algo que se empiece y que se abandone, pues, ¿no? O sea, que sea algo que, que, que, que conviertan en sólidos el proyect, los proyectos que, de preservación y que pues continúen, ¿no? Con su trabajo. Y este año, pues es la primera vez que obtiene el apoyo eh, una institución pública, también es algo que vamos a seguir muy de cerca. El gobierno del estado de Tabasco eh, oh. ganó, ganó el apoyo también de la convocatoria de acervos, con un enfoque muy peculiar también en su proyecto. Es, una, es un proyecto de, de, este, de conformación de un acervo de cine educativo. Sí. Justo, justo eso quería comentar, Ale, que, que va a ser también muy interesante darle, o sea, ver qué sucede, ver cómo avanza y, y, y qué resultados se tienen de, de, de, de, este, de este proyecto de la, de la Secretaría de Cultura de Tabasco, porque es, es, es, ahora es la primera vez que, que queda. Uh -huh. eh, y además, muy interesante porque es justo lo que de alguna forma eh, buscamos que se geste dentro de otras instancias este, estatales. Y es eso, no? Como a ver, vamos a que, que la que la misma instancia presente genere un proyecto eh, en, en eh, sobre los acervos de su comunidad. Y además este proyecto trae eh, una propuesta de conformación de acervo, pero también de capacitación a docentes sobre materiales audiovisuales en las aulas, no? Entonces digo, el proyecto está muy, muy interesante. Eh, y, y bueno, aparte de, de lo que significa para nosotras trabajar con una, en la de seguimiento a un proyecto así, eh, de, uh -huh. que es de una institución pública, ahora sí que es eh, emociones godinas, ¿no? O sea, no esas son uh -huh. las cosas que son peculiares, que nos va a tocar, pero eh, que sí, creo que va, o sea, va, no, a mí sí me intriga mucho y, y, me, y ver cómo avanza, ver este, eh, porque se habla de las posibilidades, ¿no? habla de lo que se puede gestar en otros lados, desde una visión eh, de, de, una, de, una, de una instancia de gobierno, pues, ¿no? que eso va a ser interesante. Sí, otro, otro proyecto, por ejemplo, que obtuvo el apoyo este año, que también es muy peculiar, que así fue uno de los proyectos que nosotras más nos llamó la atención en el sentido de que, o sea, pues qué interesante ver en qué se va a convertir esto y qué opina el Consejo de Evaluación es el de Memorias del Cuerpo y sus Movimientos, que también lo que va a hacer es una, es una conformación, de un acervo de, este, de material audiovisual que sea como un registro de movimientos humanos. ¿no? Entonces, este, tienen ahí como que dentro de sus objetivos, pues está ese. ¿no? Entonces, eso es también un proyecto muy interesante que, que también les puede hablar un poquito de la diversidad, ¿no? de la diversidad que hay en, en esta convocatoria. Eh, y también otra cosa que comentabas, Micha que yo no quería que se me olvidara, es pues, la transparencia ¿no? de la convocatoria. Ustedes pueden entrar a los resultados de la convocatoria del año pasado y la de este año, ver qué proyectos obtuvieron el apoyo, de dónde son, este, de dónde son los proyectos que participaron, de este, quiénes, son el, quiénes conformaron el Consejo de Evaluación. El año pasado fueron tres consejos, este año fue un solo consejo. Este y, y pues que vean, ¿no? O sea, y el Consejo de Evaluación también no es algo que nosotras digamos, bueno, vamos, a, ¿a quién queremos que sea evaluadora o evaluador de la, de la convocatoria? Quiero a ti, tía tía O sea, no, no. Nosotras no elegimos al Consejo de Evaluación. El Consejo de Evaluación se selecciona a través de un proceso de insaculación, que es algo, como una especie de palabras cristianas. Primero, pero primero se propone, ¿no? O sea, primero recibimos una, ah, sí, se propone, una pro, se propone sí. a, a las personas dentro sí. de la comunidad. Nosotras no, sino la sí. comunidad nos propone, uh -huh. se integra la base de datos y luego viene esta. Sí, inclusive, inclusive si alguna de las personas que está escuchando el podcast, que sabemos que son millones este, y que van a uh -huh. conocer a mucha gente en la comunidad. Este, pueden enviarnos un correo y de decir pues yo conozco a 30 personas que bien podrían ser evaluadores de, de este de la convocatoria porque aquí están sus experiencias y aquí están sus currículums y ahí te van entonces nosotros los vamos a meter a estas personas a, a nuestro caldo de este de posibles evaluadores este se van a dividir entre pues este, una visión muy binaria todavía eso es algo en lo que no hemos podido permear lo suficiente pero se tiene que dividir entre hombres y mujeres lamentablemente nada más este, porque se hace una, un proceso de, de insaculación, un sorteo en el que se dice, bueno, de, de las 30 personas que se registraron como en esta lista de hombres y estas este, 40 de mujeres, este, en este orden quedaron para ser evaluadores. ¿no? Y a partir de ese orden, eh, nosotros empezamos otro proceso que es el de contactar a estas personas, verles su disponibilidad. Este año nos dio mucho gusto... Nos lamentamos, pero nos dio mucho gusto también que algunas personas que resultaron este, inseculadas dijeron yo no puedo participar como, como jurado porque yo voy a participar en la convocatoria. Entonces, este, pues o sea, estamos muy, muy entusiasmadas de que pues vayan a haber personas entrando en, en la convocatoria. Este, y a partir de ahí se conforma el Consejo de Evaluación. Se reciben los proyectos. Nosotras hacemos un proceso. Toda esa información que ustedes pueden revisar en, en los lineamientos, de hecho, y que si tienen cualquier duda, pues nos pueden escribir. Este, a partir de ahí recibimos las, los proyectos. Se hace una primera revisión de, de nosotras, en las que nosotras no revisamos los aspectos cualitativos del proyecto. Re, revisamos nada más que cumplan con lo que solicita las, la convocatoria y que sus documentos legales y fiscales, pues, estén al día, ¿no? Entonces se hace una revisión de estos documentos, se les envían las observaciones, las personas que están participando en la convocatoria tienen un periodo de tiempo para, para corregir lo que sea necesario corregir o solventar las observaciones este, que, que se les hayan hecho. Una vez hecho esto, se les confirma si su proyecto fue inscrito. Una vez inscrito, ya se hacen los eh, paquetes para los consejos de evaluación. Los consejos de evaluación tienen un periodo, dependiendo de cada año ha sido distinto, pero de no menos de 20 días para revisar eh, de manera pormenorizada cada proyecto, después tienen una reunión en la que hacen una, una discusión grupal sobre estos proyectos eh, y deciden si se deben recomendar o no se deben de recomendar si es necesario hacer ajustes o no y, este, y esas, esas recomendaciones como mencionaba Lucía al principio son vinculantes, es decir, nosotras no podemos decir ah no no, no, no, ese consejo dijo que iba a apoyar este proyecto, pero me cae muy gordo, entonces lo vamos a quitar. No, no, o sea, el, el proyecto fue recomendado, el proyecto fue recomendado y, y ni modo, nos vamos a ver, tener que ver la cara un año si fue este recomendado y no te quedó bien, no sé. Entonces, este, y eso es básicamente el proceso, ¿no? O sea, a grandes rasgos, es el proceso que nos toma buen, buena parte de la primera mitad del año, este, y ya después pues viene lo padre, ¿no? Que es entregar el recurso y llevar a cabo el proyecto. Pues ma maravilloso. No sé qué piensa usted, maestro Bunt, pero ahora, este, esta, ahora que lo inviten de, de jurado, eh, pues, <risa> no, no puede decir que se acuerde de nosotros porque pues no, no se va a poder que usted mismo diga, denle, denle eh, el apoyo a... a a Ultracinema, pero esta vez sí, ahora sí, no se nos escapa esta convocatoria que, insisto, desde que salió, estábamos ahí como mosquitas, frostándonos la mano, porque es algo que necesitamos aprovechar, y, y que, pues, desde aquí... De, y es el mero mole, a... es el mero mole de Ultracinema. Sí, no, no, hasta... así que hasta nos estamos viendo lentos, pero bueno, ya sí, de, de ahí, que una, una vez que nos toque, ya de ahí no nos van a correr, porque <ríe> tenemos un montón, digo... Eh, no sé si lo saben, pero el Ultracinema uh, desde el principio ha organizado eh, en conjunto con, pues con eh, digamos, los que inventaron este asunto del Home Movie Day. Digamos, este, estamos promoviendo el Día del Cine Casero desde el 2014. Hace dos años nos inventamos el Día Mundial del VHS, porque el VHS nos parece un formato fantástico, entonces este año lo vamos a celebrar por cuarta ocasión. Y en general el archivo nos tiene fascinados, nos, nos tiene sorbido el seso. El Ajá. festival está con, una pie, con un pie en el archivo y con otro pie en el cine experimental, eh, tratando de, de promover todos los entrecruces entre ambos. Nos encanta el, el, el cine que está hecho a base de archivo, y nos encanta el cine que genera archivo, y nos encanta que haya ahora en, aquí en México, que noten como lo decían al principio, no creo que solo Ibercine tenía ahí una, una beca que medio algo tenía que ver con los acervos, uh -huh. entonces aprovechemos que esto es, es punta de lanza, solo en Estados Unidos hay estos apoyos, afortunadamente las autoridades ahora están volteando hacia el archivo este, y viéndolo como algo que vale la pena eh, pro promover, promover su, su, su cuidado, su uso, su valoración sí. y esta vez no se nos escapa. Entonces, eh, ¿qué ¿no? O sea, Sí, sí, sí, se aprovechen ahora que incluso está, como bien decían, pues, o sea, no están estos cineastas de, de, de, de la vieja guardia que el, el, todas las formas nuevas de hacer cine les dan flojera, no están estas chicas jóvenes <risas> con, con visiones distintas de, de, de hacer cine y que pues, al, al contrario están desde, desde esa trinchera tratando de promover eh, pues, otras, otras formas, ¿no? Ya, ya lo decía yo hace rato, o sea, es... es, es eh, eh, pues o sea, hasta incluso me parece emocionante, ¿no? Que estén promoviendo el, la, el cine para las infancias, el cine para las comunidades indígenas, el, incluso el propio Focine en su vertiente de exhibición te exige que tengas alguna función para estas otras diversidades, públicos diversos, ¿no? O sea, sí tienes tu nicho, pero ábrete a otras posibilidades porque y nosotros encantados de la vida nunca nunca este hemos eh, eh, la verdad es que los chamacos no nos hacen mucha, mucha gracia, maestro, nos gustan más los animales, este es un podcast completamente animalista, por eso ustedes nos caen súper bien también, <ríe> sabemos que son completamente pet friendly, este es un podcast, podcast pet friendly, pero bueno, de alguna manera, este, ahora este, este año que el, el incine nos bendijo con su, con su, nos cubrió con su sagrado manto y entonces la Giro Ultracinema está siendo impulsada por, por, esta, por esta vertiente del focine que, que es de, de, de exhibición, eh, pues es un reto para nosotros plantear funciones de cine para públicos distintos, pero aunque no, no nos hacen mucha gracia los chamacos, es ahí a donde le vamos a apostar, porque justo, ya, ya me desmentirá el maestro Bun Creo que también es ahí a donde, a donde podemos encauzar nuestras baterías si queremos que la gente empiece a ver el cine experimental distinto, que esa es otra tarea que les queda pendiente allá al INCINE, ¿no? Que le echen un ojo, un lazo al cine experimental como tal, que no tengamos que estar acomodándonos, eh, hackeando las convocatorias que haya, que hubiera, eso estaría fantástico, ¿no? Que hubiera una convocatoria de, de, de cine experimental, pero bueno. Tampoco están está... presentes, Michaela, de veras. Está, no, sé, sabemos que es que es la deuda histórica, pero pero están, sí están presentes y también buscamos la forma de saber cómo cómo entran. Sí, no, no, yo sé, yo sé. Digo, este es de todas formas es una una es un trabajo que nosotros hemos estado promoviendo desde desde desde acá. Y, y pues insisto, o sea, aunque, aunque tengamos que hackear las convocatorias, ¿no? De alguna manera darle la vuelta a, a, a las convocatorias que existen. Ahora existen, que eso es lo maravilloso. Ahora hay, hay posibilidades de, de, de producir, hay posibilidades de, de exhibir, hay posibilidades de, de generar tus propios archivos. Entonces el maestro Bunt que ama a los niños Lo vamos a mandar de punta de danza <risa> Para que se lance a hacer talleres de chamacos ¿A poco habló no En maestro Bunt? En ese grupo de niños, niños Viene eh, el próximo Micha de, de, O el próximo Sí, es, es, es, justo, justo eso o sea, De alguna manera nos, nos, nos, No es algo que hay, hayamos hecho tan seguido Sí hemos dado talleres para niños En Delatao, Oaxaca Dimos un taller fantástico para, para los chamacos en otras ocasiones hemos, hemos, eh, nos hemos acercado, digamos, a esos públicos con resultados verdaderamente sorprendentes. Pero es eso, o sea, exponerlos a una forma distinta. Ya, ya estamos craneando o cubrando cómo va a estar, porque no sabemos, como bien dices, Lucía, no sabemos si en una de esas, ellos están acostumbrados a ver Avengers y de repente les ponemos una de nuestras maravillosas películas y ¡pum! vale, les tumbamos un tornillo y entonces sí se convierten en el, en el próximo Antonio Bunt, y, y, y, y, y este, pero bueno, eh, master Wundt, ¿cómo, ¿cómo andamos? Eso, eso es lo que me da más miedo que haya más que yo, pero bueno, este, quién sabe, quién sabe qué pueda, pueda pasar. No, la, la, la, la verdad es que sí, no soy, yo, yo sí soy de dejar que los niños se dejen de mí, pero los condenados... Parece que, parece que tengo un imán y de pronto este, como que me siguen y pues puede ser un reto, así como nos platica Alejandra y Lucía los retos, pues yo también podría tener ese reto de enseñar alguna vez a los chamacos el bonito arte de hacer juguetes ópticos o algo así, locochón, que ejemplo muy, muy padre. Eh, y, y, pues, bueno, la verdad es que, es que, pues, sí, ya estamos cerca de, de, de, de concluir. No sé si, si, este, tengas alguna pregunta final. Eh, yo, yo, yo, yo sigo, este, a, a mí me antojó, Lucía, las enchiladas potosinas. Tengo años de no comerlas. Entonces, <risa> este, pues, pues este, ya, ya, ya, ya, te anotaste otro, otra deuda. Porque, se pues, ya me las antojaste. Este... <risa> no, es, eso, por ejemplo, Maestro el, el, el, el asunto de que Lucía me dé unas enchiladas potosinas es otra de las labores que están haciendo desde allá, que, que en algún momento, no sé por qué, la verdad es que sigo sí, sin entender, bueno, no, ya ahorita ya entiendo un poquito más por qué me invitaron, pero hicieron un encuentro de, de proyectos de, de vinculación de, de cine comunitario, ¿no? un encuentro de, de proyectos de cine comunitario y yo decía, yo, ¿qué carajos hago aquí? Porque pues, había gente haciendo cine en comunidades indígenas, había gente haciendo cine con niños. Y yo, yo, pues, qué chido que me invitaron porque fue en San Luis Potosí, justo por ahí lo de las enchiladas potosinas. Pero al final de cuentas me sirvió a mí, pues, para, no solo para hacer conectes con otras gentes, digo, de, de, derivado de esa, de esa visita a San Luis. Ahora los chicos de Nayarla, de, de Tepic, son sus, nuestros super compas. Y desafortunadamente uh -huh. pues, la pandemia pues, nos, nos, eh, nos, nos impidió ir a, a Tepic a hacer trascendente PIC. Lo hicimos desde allá con un montón de cosas ahí bien enloquecidas, pero no pudimos estar como, como se debía. Pero digo, estas cosas y hemos hecho eh, eh, lazos de, de colaboración de, de ciertas formas, eh, no solo para, digo, en, mi, en el caso particular de, de mío, no solo para el ultracinema, sino para el Festival Fauna, también para exhibirlo en, con otros proyectos de, de justo de niños. En, en, Oftálmica y demás en, en otros lugares, con los chicos de, de Tampico, eh, Rodrigo y. Se me pero se escapar. luce, ¿no? Se eh, ellos? Pero bueno, en fin, el caso acá es que ese lucen. tipo de cosas. Ajá, está Ajá, entonces, este, este tipo de encuentros, digo, ya lo, la, no es por nada, pero los online ya no, ya no supieron tan buenos. Los encuentros <ríe> de, de, de proyectos online, pues no, no tienen ese, ese mismo sabor eh, de, de, de, pues de conocer, de, de, de poder compartir espacios con, con, con gente, pero también es otro, otro, otro de los esfuerzos que están haciendo justo para poder conectar los puntos, porque de alguna manera eso les sirve, les ha servido a ustedes, ¿no? Como para lo que decían, para escuchar pues, ¿qué, qué proyectos se pueden echar a andar y que van a tener respuesta, ¿no? ¿Qué cosas conocer, las necesidades de, de estos insisto, de estos otros cines, que eso sí... Tengo que reconocer que, que insisto, lo, lo he insistido mucho porque me parece verdaderamente maravilloso que se esté volteando a, a apoyar a otros cines que tradicionalmente no eran apoyados, ¿no? Insistimos, o sea, el cine era así, bueno, pues, tienes que sabértela, tienes que estar súper conectado, tienes que estar súper... Eh, tu película tiene que se, tratarse ciertas cosas, ciertos eh, ámbitos eh, socioculturales y ciertas temáticas, para Ajá. que te den un varo que deberían repartir pues a muchas más personas y ahorita mal que bien eh, este pues ya imagínate hasta nosotros ya nos tocó un, un, un pedacito de ese de ese pastel y eso está fantástico esperemos que, que digo es que la verdad nos, o sea proyectos como los que nos reunimos en esa en esa ocasión y que se han reunido en estos encuentros de cine comunitario son proyectos que no o sea digo no no no digo que la gente no haga las películas con corazón y con ganas de hacer cine pero estos de veras que sí son así de, digo, Lupita, Rábago, o sea, yo, yo la, la admiro muchísimo, ese proyecto de Cine Mochila me parece la onda, o sea, si yo pudiera, haría Cine Mochila experimental, me parece la onda, yo, y, y, y la verdad es que he, hemos hecho una buena relación, la conocí justo, llegamos el mismo día a, a, a San Luis, y desde entonces hemos, eh, de repente, oye, que ayúdame con esto, y que no sé qué, entonces yo le ayudo en lo que pueda, le, le, le, le, le bueno, no voy a decir, porque no se trata de, de echarme... Este, flores yo, pero lo que sí. pueda le ayudo, porque insisto, ese proyecto me parece la, la onda, entonces, este, cosas así que, que, que, que surgen del, de esas ganas, de más que de hacerte rico, más que de hacerte famoso, que tiene mucha resonancia con el cine experimental, maestro, yo sé que usted, no es, usted es rico, porque bueno, usted este es dueño de la media condesa, pero... Pero hasta usted hace cine experimental no por, hacerse, no por hacerse famoso, porque tiene usted asegurada la merluza para, para hierbita, ¿no? yerbita hierbita nunca le va a faltar su, su merluza importada de España. Pero hace usted cine experimental, porque eso, eso, eso le llena, ¿no? Entonces ese, ese tipo de gente es que hacen estos proyectos eh, independientes, que están pensando en compartir cines distintos, que están pensando en, en, otras, en otras posibilidades audiovisuales, me parece maravilloso que exista el, el, eh, desde, desde la institución, desde, el, desde la, la, la máxima institución de cine, proyectos como el Focine que, que lo apoyen. Y bueno, pues nuestro punto, eh, ¿cómo ve? ¿Ya? ¿Ya estamos? En, sí, en ya, el tiempo? Ya, estamos, es que, ya Tratamos estamos. también de que sean conversaciones, pues, no tan... Eh, no tan de... ¿Cómo? ¿Te, te perdiste. En el tiempo. No, digo, les, les, les, sí, es que les, les decía que por más que pudiéramos seguir platicando horas y horas, también no queremos ni cansarlos a ustedes, ni cansarlos a la, a la mamá de Antonio que, que escucha el programa, y pues para que siempre, queda, siempre nos quedarán muchas dudas, yo digo, yo, yo puedo este, seguirles diciendo cosas que se ocurren, y seguir insistiendo en que, en que nos echen un ojo al, al cine experimental, pero, eh, pero bueno vamos a, a dejarlo acá, entonces si quieren como darnos un, un pensamiento final, una reflexión final, algo que, con lo que quieran cerrar ir cerrando el, el, el, el podcast. Pues yo nada más, en lo que ya hemos eh, comentado varias veces y, y nunca me canso de, de reiterarlo, es como que apliquen a las convocatorias si no es a la de acervos a alguna otra de, de Pocine, este porque ese es recurso que le pertenece a todo el pueblo, ¿no? Como dices, nosotras somos el simple intermediario entre el recurso que llega de Hacienda y tratamos de hacer lo posible para que Hacienda entienda por qué es importante darles este dinero y las personas beneficiarias entiendan por qué es importante darnos facturas. Entonces este que es básicamente el gran grueso de nuestro trabajo. Pero pero aquí lo importante es que el dinero, el dinero se utilice este, para para demostrar que pues que hay necesidad de de, de este de, de otorgar esos recursos, que hay necesidad en la comunidad por hacer este tipo de trabajos, por tener este tipo de apoyos y que es importante que el año que viene se aumente el recurso, que por lo menos se mantenga, que no se vaya a quitar, que ningún capricho de nadie más vaya a hacer que quiten ese recurso, este, que sea un eh, dinero ejercido de manera transparente, con buenos resultados, y, y que ahí está. ¿no? O sea, ustedes pueden ver este, qué proyectos son los ganadores y, y, y qué es lo que van a dar de, al, al terminar, porque algunos todavía están en proceso, no tienen dos, tres años de, de apoyo. Entonces, no le tengan miedo a la convocatoria, Suenan, suenan un poquito intimidantes a veces los documentos que piden es más sencillo de lo que parece el, el gran grueso del trabajo les vamos a decir en qué se tienen que enfocar manden correos, llámenos tomen en cuenta que si nos llaman estamos en Hermosillo entonces el horario es distinto y que si llaman a ciertos números se redireccionan a nuestros celulares así que por favor no nos llamen a las 8 de la mañana en la Ciudad de México, lo que más quieran entonces este... Pero pues aquí estamos nosotras, ¿no? Para resolver cualquier duda y, este, y, y lo hacemos con mucho gusto, no estamos enojadas, somos de Sonora. <risa> y, igual yo, yo agregaría o. Oh, oh, oh. <risa> Perdón, Micha. <risa> ah, bueno, ahora sí yo... que está maravilloso que lo aclaren. Sí. sí. <risa> sí. Y, y, y bueno, yo pues eh, eh, eh, abonaría a ¿no? esto que, que dice Ale, eh, lo, creo que la mejor manera de fortalecer esta convocatoria es participando. Ajá. Participando, que haya demanda, que haya, que haya muchas solicitudes, porque así cuando hay más solicitudes es que hay demanda y es que se necesita más, más este, eh, eh, pues jalar más recursos para eso. Entonces creo que eso es, es, es la forma en que podamos fortalecer eh, para, que, para que independientemente de la administración sea una, una necesidad eh, latente y una, y una comunidad además organizada que, que demanda que demanda apoyos que demanda políticas públicas eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, pues invitar ahora sí que a la mamá del maestro Antonio y nuestras mamás que escuchan el podcast y las otras mamás que, que estén también de repente escuchando, pues invitarlas a, a repensar el acervo, ¿no? A repensar qué es un acervo, no nada más es la película, el rollito, que sí lo son. Pero, pero también en nuestras casas tenemos acervos, conocemos a alguien que, que tiene su archivo eh, y, que, y que son eso, son un, un testigo y un testimonio que, que ya ahorita es importante, ya ahorita es historia, ya ahorita es, es importante resguardarlo, ahorita tenemos una producción, o sea, vivimos eh, eh, en ya todo todo nuestro lenguaje es audiovisual a los, a los, a, a, desde pequeños, pequeños eh, traemos eso y es una carga tan increíble de, de video que es importante. Eh, a la educación audiovisual y, y, y, y también como organizar y cómo nos relacionamos con todos esos materiales, ir generando una cultura familiar, personal de... de de videos, de, de cómo nos relacionamos con todo esto, y, y también, ¿no? demandar demandar de y poner en la mesa nuestro derecho a, a, a todos estos materiales, a, a la historia audiovisual del país, de, de mi comunidad, eh, que creo que sí es algo que no se ha terminado de platicar, hay todavía mucho que desmenuzar de eso, este, y, y pues nosotras también estamos, desde acá lo, lo que nos toca es que nos digan por aquí es y por ahí vamos, ¿no? O sea, si la comunidad dice ahora hay que hablar de esto, hay que poner en la mesa esto, hay que gestar esto, pues nosotros buscaremos la forma de, de hacerlo. Eh, un gran, un gran aliciente y un punto de referencia sí es Focine, pero hay muchas discusiones que se tienen que seguir dando alrededor de esto para, para que se fortalezca Focine y se generen otros, otros, otros apoyos, otras políticas públicas, ¿no? Entonces eh, eso sería. maravilloso, me, me parece maravilloso y pues ahí está la invitación, por favor, no, no dejen que estos espacios se pierdan, eventualmente sabemos cómo funcionan las cosas, se van a perder, pero que no sea porque no hubo gente interesada, no que cada vez haya más proyectos, que cada vez haya más gente aplicando para que ellas tengan elementos para decir, bueno, el próximo año necesitamos más dinero porque se quedó la mitad de los proyectos afuera, entonces y también eso, que no se desesperen porque finalmente este, a lo mejor este año no les toca por múltiples razones, digo nosotros, insisto por, por más bien por nuestra culpa no hemos podido aplicar, pero este año no se nos escapa, y, y si no es este año, pues será el próximo, entonces, pero el caso es aprovechar esta oportunidad, el caso es aprovechar estas posibilidades, y maestro Bunt, usted tenía unas sabias palabras para cerrar este bonito podcast No, la verdad yo estoy yo estoy muy, Hasta se peinó el maestro Bunt. Pues, no, me corté el cabello de hecho, este... Ah, con razón Eh... <risa> Tenía, tenía ocho meses de melena, o sea que imagínense. Este, bueno, yo, yo la verdad es que estoy, estoy muy entusiasmado, me parece bien, bien interesante este, cómo al principio de, de, de la charla se hablaba de descentralización, porque es cierto que nuestro país es enorme, es muy, muy rico y de pronto como que no conocemos las propuestas que en otras partes de, de la república y yo aplaudo enormemente estas iniciativas y, y, y pues esta apertura, ¿no? Que de pronto dentro de lo experimental, dentro de este cine de reempleo, del archivo, de pronto como que ha habido estas relaciones ambivalentes entre la institución y, y, y los, las instituciones y los proyectos y me parece extraordinario pues esta apertura y de pronto como como decía eh, me parece que Alejandra lo, lo, lo mencionó que o, o Lucía que, que de pronto que, que, que no tener miedo no de pronto sí vemos como muy agobiante todos los requerimientos pero en realidad yo creo que ta, ta, de, de, de pronto estamos como muy muy acostumbrados a administraciones pasadas que será una gran distancia un distanciamiento tremendo no entre quienes proponían y quienes están entre las instituciones y, y, y, y pues les, les agradezco. De pronto era como pesadilla de Kafka, pero pues les agradezco enormemente a Alejandra a Lucía que su, su gran apertura y, y, y pues sí que estén atentos a la, a la convocatoria. Yo hasta me estoy animando, aunque no soy persona física, soy de pronto medio abstracto y de pronto soy medio inmoral y no tan moral. Entonces, bueno, este, a, ver, a ver qué pasa. Pero, pero pues sí, muchas, muchas gracias y además yo también siento que este es un, un proyecto pionero, me atrevería a decir que en nuestra América Latina, que ya hemos hablado muchísimo con cineastas, con artistas de, de otras partes de nuestra región, en donde pues el archivo pues parece ser que como si no existiera, ¿no? Entonces me parece extraordinario poder rescatar todo esto, pues muchas gracias y pues nos veremos en la próxima emisión. Pues sí, fantástico. Y antes de, de despedir, eh, también una cosa que no, no hemos hablado, que hacen desde, desde la dirección de vinculación, es, es ofrecer talleres, ¿no? Talleres eh, pues de distintas eh, índoles. El año pasado me hicieron el grandísimo honor de invitarme a dar un taller de justamente del de, de, de cine casero y del de cine familiar. Y, y bueno, están ofreciendo no solo de... de, de, de de, digamos, de formas tradicionales de hacer cine, ¿no? Por ejemplo, estaba el de Ángeles Cruz, que no me tocó. Pero este, están estos, estos talleres un poco más tradicionales, pero también están pensando en otro tipo de talleres que, que ayuden ¿no? a, a, a la gente a acercarse al tema de los archivos. Como decían, ¿no? Que de repente pues, hay gente que, que tiene un acervo, pero que no tiene la noción, se puede acercar a los talleres que ofrecen, como para que terminen de entender que... Este, que, que sí, que efectivamente el, el material que tienen, así sean sus, sus, sus, sus películas caseras que su abuelito les filmó cuando tenían tres años, esas cosas son valiosísimas, son valiosísimas, y hay que encontrar el, el, el, el modo de rescatarlas y de, y de, de preservarlas, porque, porque, bueno, ya, vámonos, este, porque ya no, llevamos no, mucho espera, tiempo, allá, sabemos, justamente... allá es más temprano, que allá son... No, y justamente, qué bueno que tocas ese tema. Mis archivos de mi tío, todos los super ochos los tiraron. Entonces, con eso, con sí. esa anécdota, tenemos que dar cuenta que los archivos personales, familiares, son también súper, súper importantes. Entonces, pues sí, acérquense, acérquense a mi cine. Y ahora sí, ya me callo, porque si no, vamos a seguir en este, sí, en no, este sí. rollo. Sí, ya, ahora sí, perdón. Misha, Misha, antes de que se vean, ya seguiremos sí, bien, bien. también este año con más capacitaciones en el tema. Entonces, para que estén al pendiente, no va a ser nada más el año pasado, no, o sea, este año también. Fantástico. Y pues bueno, yo eh, insisto, nos, nos gustaría quedarnos a platicar más, pero bueno, supongo que ustedes irán a cenar, acá ya son las nueve, y mis hijos están cueltos locos que ya quieren salir, entonces pues lo dejamos, lo dejamos por aquí. Esto fue el Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión eh, pues se vistió de gala con la, la, nuestras invitadas Lucía Antares y Alejandra Velázquez. Y nos escuchamos en la que sigue, que ya vamos a empezar a hablar de justo el proyecto que fue ben, eh, eh, beneficiado con este subsidio del de MCINE, la Gira Ultra Cinema, ya entramos de lleno a ese proceso, ya este, con esto, digamos, cerramos este pequeño impas entre la edición pasada y la, y la que sigue. La, que La verdad es que no, no hemos tenido vacaciones, el único que se da la gran vida en, este, es, en esta organización es el Maestro Bunt, pero bueno, pues así pasa, uno, no, uno nació para trabajar, trabajar 24-7. Nos vemos, nos escuchamos en la que sigue. Bye, bye, bye Adiós. Bye. Bye. Nada es original.